Hola, hoy te quiero mostrar cómo puedes utilizar la función de proyectos dentro de Miro para tener un espacio mucho más organizado y para poder controlar quién tiene acceso a diferentes aspectos y tableros dentro de tu cuenta. La función de Projects es algo que está disponible dentro de nuestra licencia educativa de Miro. Eh, recordando que esta licencia educativa es algo que es gratuito si estás adscrito a una institución, como es nuestro caso como profesores. El, en este caso yo estoy aquí en mi equipo, que yo le puse este logo y yo le puse este nombre y aquí es donde yo tengo cargada mi licencia educativa de Miro. Y... En este espacio que tiene esa licencia, yo tengo la función de Projects y puedo crear proyectos. Esta función de Projects eh, funciona... Cada proyecto es una especie de carpeta, es una función análoga a tener carpetas, carpetas que tienes en tu, en, en tu computadora. Y dentro de cada uno de estos proyectos, tú puedes crear tableros y... Seguramente ya estás acostumbrado a ver todos tus tableros de Miro en el apartado de, de All Boards, de todos los tableros. Y acá abajo Projects eh, te va a permitir ponerle un nombre a un conjunto de tableros y poder tener organizados esos tableros, ya sea por tema, por curso. Y lo que es posiblemente más interesante es que es vas a poder controlar quién tiene acceso a cada uno de esos proyectos. Entonces puedes agregar a todos tus estudiantes del grupo A y a todos los estudiantes del grupo B a tu cuenta de Miro, aprovechando la licencia educativa, que todos sean colaboradores, pero vas a poder controlar que los estudiantes del grupo A solo tengan acceso a los tableros del grupo A y los del grupo B solo acceso a los del grupo B. Y empiezo a explicar cómo hago esto. Lo primero que voy a hacer es aquí en el botón de Add para agregar un nuevo, un nuevo, un nuevo proyecto. Voy a dar clic y voy a crear un nuevo proyecto para mis estudiantes de este semestre. Ya que creé el proyecto, ahí está. Ya podría aquí comenzar a agregar tableros de lo que van a estar necesitando estos estudiantes para trabajar. Eh, ya que tuviera yo creados aquí los tableros, ya podría preocuparme por agregar eh, nuevos integrantes aquí. Entonces aquí yo podría agregar eh, nuevas personas por nombre, pero en, en este caso yo todavía aquí no tengo disponibles a mis estudiantes del semestre I. Primero yo tendría que darlos de alta. Para eso me puedo ir aquí arriba al, en, al, al engrane del nombre de mi equipo. Me voy acá a mi perfil de equipos y aquí en Active Users yo voy a agregar a mis estudiantes de este semestre. Acá arriba a la derecha tenemos el botón Invite New Members. Y al darle clic, aquí ya me aparece para yo agregarlos. Los voy a agregar por su dirección de correo electrónico, tal cual como marca aquí. Y los agrego a todos. Lo que hice fue copiar y pegar de una lista que yo ya tenía previamente en Excel o en Google Sheets. Y también puedes buscar entre nuestros videos cómo manejar esa lista desde tu Canvas. Y ya que los tengo aquí agregados, bueno, le doy send invitations y ya los invité a todos. Y ahora sí, yo ya podría regresar aquí al equipo, ya que los invité e irlos agregando, eh, buscando aquí a todos mis estudiantes eh, para que eh, todos vayan, vayan participando. Y Bueno, aquí tendría que yo ir dando clic en, en cada uno de ellos eh, para irlos eh, encontrando e irlos agregando para que vayan trabajando aquí en el, en, el, en el tablero. Y bueno, ya que encontramos todos, vamos a dar clic en Add y podemos confirmar aquí arriba eh, que se van agregando los diferentes integrantes, y así hasta completar toda, toda nuestra lista de participantes. Con esto, yo agregué a mis estudiantes como colaboradores de toda mi cuenta de Miro, pero solamente ellos tienen acceso a este proyecto. Y así yo también voy a poder agregar aquí eh, a mi proyecto... Este proyecto no lo voy a utilizar. Lo voy a borrar. Select Project. Porque ya tenía creado acá mi grupo de integración tecnológica. Y aquí a integración tecnológica solo he agregado a mi eh, profesor colega del bloque. Pero aún no he, no he agregado estudiantes. Eso lo haría aquí. Eh, dando clic. Y entonces ya iría agregando a... ...cada uno de los estudiantes de este curso. Eh, por ejemplo, aquí. Y los agrego. ¿Qué pasa si en este caso, que agregué acá estudiantes que no eran de este curso? Siempre puedo darle clic aquí y eh, retirar a cualquier estudiante que ya no sea parte de este curso... Eh, o que lo haya agregado por, por error o simplemente al final del semestre seguramente y para poder utilizar, recordando que tenemos un máximo de 100 personas que podemos agregar a nuestra cuenta, al final del semestre pues tú vas a querer conservar todos los tableros y todo el trabajo y simplemente retirar a los, a los estudiantes para poder comenzar un nuevo semestre. Ahí de manera muy sencilla los podemos estar retirando o cambiando a, eh, administrando el acceso que sí pueden tener y no pueden tener.